Bien, el Gobierno del Partido Popular ha presentado un presupuesto regresivo lleno de recortes en servicios esenciales con incapacidad absoluta de inversiones para el 2014. Ello como consecuencia de una gestión económica por parte del Partido Popular que en los últimos diez años ha sido absolutamente irresponsable y que ha llegado a una deuda desbocada. ...que al final está afectando no solo a la economía municipal... ...sino a la economía de la ciudad de Granada. Hay que tener en cuenta que el presupuesto del 2014... sube la carga financiera y la amortización de préstamos... ...es decir, lo que hay que pagar a los bancos... ...en cerca de 9 millones de euros. Ese es el único capítulo que crece en estos 9 millones de euros... ...y eso implica que para cubrir lo que se paga a los bancos... ...hay que recortar en todas las partidas esenciales. Hay concejalías importantes para la ciudad de Granada... ...como es la concejalía de turismo, como es la concejalía de cultura... ...o como es la de movilidad... ...que están teniendo recortes del 10, del 5 y del 20% en sus presupuestos... ...si acudimos a la distribución de cómo se gasta, es decir, la, la distribución funcional del gasto... ...los servicios esenciales tienen un recorte de 2 millones de euros... ...los servicios que se destinan a infraestructuras y transporte, 3 millones de euros... ...como consecuencia del recorte que no ahorro en transporte público... ...lo cual va a afectar esencialmente a estudiantes, a trabajadores y a personas mayores... ...porque el bonobudo del pensionista también se recorta... ...es inmoral el recorte en 300.000 euros del gasto social, porque a, la, a las personas más excluidas, a las personas más vulnerables en esta situación de crisis económica, se les hace pagar doblemente lo que es la crisis económica, no solo en general que vive el Estado, sino también a la que ha llevado el PP a la ciudad de Granada pero además también nos estamos encontrando con un presupuesto donde uno de sus principales damnificados no son solo las familias en la ciudad de Granada, donde la carga fiscal supone por media de granadinos 730 euros y una familia media va a tener que pagar en tasas e impuestos municipales 28 euros más, sino también los barrios y los vecinos y vecinas de Granada. Lo que plantea de inversiones por parte del equipo de gobierno en los barrios de la ciudad apenas se pretende cubrir con 256.000 euros. 60 actuaciones, eso llega a 5 o 6 setas por barrio, cada actuación apenas puede llegar a alcanzar unos 4.000 euros de inversión. Por tanto, estamos hablando de un presupuesto electoralista, porque el área de urbanismo en este presupuesto dice que va a hacer muchas obras en barrios, pero no prevé financiación ni criterios ni, ni ingresos suficientes para eso. Pero, además, también demuestra la incapacidad del ayuntamiento a la hora de poder establecer inversiones y, por tanto, que el, el presupuesto municipal no sea un presupuesto que sirva para gestionar generar empleo para eh, buscar el reequilibrio de los barrios y al final sigue discriminando a barrios y a zonas olvidadas, nuevamente la zona norte o distritos como el Cedino como Las Chanas, que no tienen compromisos financieros por parte del Gobierno municipal. Y nos encontramos en una situación absolutamente contradictoria que demuestra lo que han sido diez años de gestión económica del PP. Mientras se suben tasas, mientras se suben impuestos, se empeora la gestión de los servicios públicos y los servicios esenciales que tiene que recibir la ciudadanía, como lo que es la limpieza, como es lo que es la recogida de basura o como Pueda ser no solo las inversiones en barrios, sino también el transporte público en la ciudad y las políticas sociales. ¿Qué vamos a hacer desde Izquierda Unida? Pues, por supuesto, lo que vamos a hacer es presentar una batería de alegaciones para explicarle al Partido Popular cómo el dinero público se puede gastar de mejor forma. Y gastar de mejor forma en el sentido de... Que los servicios esenciales y los servicios básicos que principalmente afectan a los trabajadores y a las trabajadoras de la ciudad no pueden recibir ningún recorte. Que si hay que recortar, que se recorte de los intereses que hay que pagar en los bancos. Que se, recor se renegocien los grandes contratos del ayuntamiento, donde detrás lo que hay son multinacionales que se están llevando pingües beneficios a costa de no ofrecer servicios suficientes a la ciudadanía. Por tanto, gastar mejor, gastar de forma eficiente y, por supuesto, también quitar ...aquellos gastos innecesarios en altos cargos... ...en cargos de puestos políticos, en coches oficiales... ...o distintos cargos o distintos gastos que son suntuosos... ...y que no generan economía productiva para la ciudad... ...sino que lo único que hacen es favorecer el privilegio de unos pocos... ...para eso vamos a presentar una batería de alegaciones que también las comunicaremos a todos los barrios, a todos los colectivos de la ciudad, para que cada granadino y cada granadina se sienta representado en las propuestas que desde Izquierda Unida vamos a presentar, para que el presupuesto sea la realidad de lo que la ciudad de Granada necesite y para que los recortes y la crisis económica no la sigan pagando los mismos, los trabajadores y trabajadoras de Granada, las economías familiares más modestas y las personas que viven en una situación de vulneración y de exclusión social.